Cada día trabajaba en mis libros, pero durante el sueño alguien robaba mis cuartillas. Yo las buscaba inútilmente horas y horas. Por fin decidí comerlas a medida que las iba escribiendo. Antonio Fernández Molina, arando en la madera.